Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos, de aquí hablando con Jesús Podcast, otra semana, otra semana más que pasó, un domingo más que el Señor nos trae una palabra maravillosa que lo ha titulado el Señor esta semana de Jefe a Líder. Una vez más. De jefe a líder son dos uh, dos títulos diferentes en el término cuando en el empleo o en un liderazgo, un, si tú eres un jefe o un líder que tú eres, no únicamente eh, no únicamente en un liderazgo en todo en todo en el hogar en todo que eres un jefe o un líder, ese papá que eres, esa mamá que eres, esa persona que tú eres con tus compañeros, con tus con tu familia. Las personas que están en, en tu entorno, eh, ¿eres ese jefe o eres ese líder? De jefe a líder. Y lo que nos trae es esta semana el Señor, aquí en Hablando con Jesús Podcast, otra vez que estamos en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Una misión más que nos trae el Señor y nos gozamos en, en su presencia, dando la gloria y la honra al Señor por permitirnos ir a diferentes lugares, y... Eh, en el mundo, que nos escuchan, nos ven y la gloria y la honra para el Señor. Nunca la vamos a cansar, siempre sacando esa energía positiva para el Señor y agradeciéndolo de que cada día su misericordia y su amor es grande para cada uno de nosotros en el nombre poderoso y su nombre. Eh, mira que esta semana el Señor nos, ha, nos, nos hablaba y nos mostraba esos jefes y esos líderes y, y comenzó al Señor decirme esta es la palabra que quiero que le, que le digas a mi pueblo de, de jefe a líder y es lo que no es únicamente para, para esos pastores eh, esas mujeres que dan las buenas nuevas de los reinos o el título que tú tengas eh, esto es para todos todos somos enviados a que seamos ese real sacerdocio y es por eso que el Señor cuando el Señor me daba esta palabra, eh, comencé a investigar la diferencia entre un jefe y un líder. Y el jefe es una persona que tiene una autoridad formal sobre otra. Ese es un jefe. El líder es aquel que influye en el comportamiento de otra persona para generar un resultado positivo. Ese es un líder. Entonces, mi pregunta es, ¿tú eres ese líder o tú eres esa, ese jefe que... Bueno, que toda la gente, bueno, te van a ver, pero otro día más de trabajo. Estoy trabajando porque esta persona, por menos esta persona me van a dar un salario. Pues ese es el líder que cada día tú estás, te estás esforzando, te estás, estás dando esa estramilla. No para ese, ese, ese, ese, esa persona que tiene ese cargo, ese título, supervisor gente sino para que tú seas ese gran embajador del rey en los cielos y la gente vea en ti realmente que hay, hay algo diferente, algún cambio. Y es por eso que el Señor está diciendo de jefe a líder. Aquellos que se creen jefes están siendo unas personas autoritarias sobre otras. Y el líder es esa persona que genera un resultado positivo sobre otras personas. Y unos puntos que nos pone el Señor en este domingo en Hablando con Jesús propios a través de cristalos en la gloria radio que nos escuchan por la aplicación de ios también da play store le damos la gloria y la honra al señor porque podemos ir, eh, estar por estas aplicaciones también eh, por, la inter, eh, por la página de la página de gloria.com le damos la gloria y la honra al señor y por medio de facebook y youtube nos pueden ver darle la gloria y la honra al señor que nos da unas diferentes características el jefe habla y el líder escucha y habla una vez más, el jefe habla Pero el líder escucha Y habla Otro punto que nos pone el Señor En este hablando con Jesús Pabkas Nos dice, el jefe delega El líder faculta El líder delega Y el líder faculta ese, ese jefe delega Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el cuello Pero no de una forma Como que, que ese empleado se, eh, se sienta bien se sienta realmente contenta o contento en ese en ese empleo en cambio el líder es como que bueno, déjame ayudarte déjame hacer enseñarte, si no lo sabes, vamos a hacerlo vamos a lograrlo en el nombre poderoso de Jesucristo y algo maravilloso que el Señor nos trae, mis hermanos en esta emisión es que el jefe dirige una acción mas el líder dirige e inspira. Y es lo que el Señor cada día nos está enseñando a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo nos inspira a ser mejores. El Señor Jesucristo nos inspira a que seamos esa luz en, en las tinieblas, esa sal en el mundo, a ser esos grandes embajadores del terreno en los cielos. Por eso el Señor no quiere jefes. El Señor quiere líderes. El Señor realmente quiere personas que estén dispuestas a ser esos líderes, a inspirar a otras personas, a que esas personas también no sean autoritarias. No es que esas personas realmente sean una transformación para el reino de los cielos en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. El Señor no quiere que esos jefes, que esos jefes tengan la mayoría de jefes, si tú te pones a ver, no estoy diciendo que todos, que son soberbios, son arrogantes, son prepotentes o, o, o tienen una obstinación. Y es por eso, mis hermanos de cristianos en la gloria, que, que el Señor dice que queremos, Él quiere que seamos como su Hijo. Llegar a ese nivel, uy, va a ser difícil, pero no imposible. Por eso el Señor Él es el camino, la verdad y la vida. Ese camino, la verdad y la vida nos está enseñando la verdad a través de su Santo Espíritu, como siempre lo hemos hablado. Pero hay algo muy importante que el Señor nos da unos puntos. El jefe siempre tiene la razón. Siente que no tiene que escuchar a nadie. Ese es un jefe y los he visto. Yo tengo la razón y me quedé ahí. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? Hoy te está diciendo el Señor. No únicamente en tu trabajo, sino en tu hogar, mujer, varón, hijos. El líder considera, considera que puede haber una idea mejor a la suya. Por lo que escucha a su equipo. Considu, eh, cons, ah, con, ah, concil, ah, concilida ah, la información. Recopila esa información. Entonces cuando a esos devocionales cada uno va, va, va a hablar de lo que el Señor le pone en, en su corazón. El Espíritu de Dios va a hablar porque tú vas a ser ese líder que te dijo el Señor en este momento. Tú vas a ser ese gran líder como ese papá, como esa mamá. ¿Hemos cometido errores? Claro que sí. Porque hemos sido jefes y el Señor nos está enseñando realmente a ser líderes. Porque jefes hay muchos. Como siempre lo digo, no queremos ser uno más del montón. Queremos ser marcar la diferencia. Y, y marcando la diferencia en lo que este Señor nos está ayudando a través de estas emisiones. De, a través de, eh, de habla, a, Hablando con Jesús uh, Podcast. A través de César Gloria Radio. A través de la fundación. A través de este ministerio. ¿vale? En el nombre poderoso de Jesucristo. Y tú puedes marcar la diferencia en tu hogar. Puede ser ese gran líder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Pero para poder hacer ese gran líder, necesitas excluir la palabra. Para poder hacer ese gran líder, miran otros puntos que nos da el Señor, mis hermanos de cristianos en la gloria. El jefe ah, busca culpables, más el líder aprende del error. Y es lo que el Señor quiere que aprendamos. Hemos cometido errores, el, el Señor lo sabe que hemos cometido errores, pero el Señor quiere que cada día eh, estemos mejor en sus senderos. El jefe alimenta su propio ego. Ese ego es, una vez lo hemos hablado, ese egoísmo, esa obstinación, esa grosería, esa pedantería. Eso es un ego de un jefe, pero... Un líder alimenta el espíritu del equipo. Y es lo que quiere el Señor. Que tú alimentes el espíritu de tu familia. Que tú alimentes el espíritu de tus compañeros, de tu jefe. O si tú eres el dueño de esa empresa, de tus empleados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso hay que darle la gloria y la honra y el poder al Señor. No hay que cansarte de darle esa gloria y esa honra. No te acredites de nada en el nombre poderoso de Dale gloria y honra y poder al Señor. Tú eres ese jefe, o eres ese líder. ¿Cómo es tu actitud? Tu actitud es protefacta al, man, al, al mandar a ese hijo, a esa hija. ¿Cómo, cómo lo corriges? Tú tienes que colegir, corregir a ese líder una vez más. Alimenta el espíritu de ese niño, de esa niña, diciendo, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Dale la razón, porque el Señor, nuestro Dios, en sus escrituras dice que no se puede robar, no se puede adulterar. Lo dice el Señor Jesucristo, lo dice el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque lo digo yo, no, lo dice el Señor. Y él va a ver ese, ella o él va a ver ese. En el nombre poderoso de su nombre. Y, y el Señor ya para cuando vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Nos lleva a Hebreos, capítulo 13, versículo 17, mis hermanos. Y cuando comenzamos a leer Hebreos, en el versículo 17, capítulo 13, nos dice, Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Aquí, te, mira, no voy, todavía no he terminado el versículo, pero, ¿qué dice el Señor? ¿Obedezcan a sus jefes? No, obedezcan a a sus líderes y ese líder es el que es que es el que alimenta el espíritu de, de, de, uh, del equipo, ese líder es el que dirige una acción y ese líder es el que inspira a otras personas a que a que tú eres la diferencia a que tú puedes realmente ser esa, eh, estás siendo transformado, estás pasando por ese desierto y ese desierto te está ayudando que a cada día ser mejor, a ser agradecido, a ser agradecida, diciéndole Señor gracias por este día, gracias Señor a pesar que está haciendo frío, calor, lluvia Señor, tú estás haciendo, no entiendo tu propósito Señor pero cada día Siento la transformación. Cada día estoy siendo ese líder, no estoy siendo ese jefe, no estoy, no estoy siendo obstinada, obstinado. En el nombre poderoso de tu nombre. Y es por eso que el Señor terminando aquí, Hebreos, el, el versículo 17, el capítulo 13, y sométanse a ellos, porque ellos están velando por sus almas. Como quienes han de dar cuenta que lo que hagan con alegría y no con gemidos porque eso no es beneficiaría una vez más el Señor está diciendo el que tú estás viendo es un líder o es un jefe y la palabra es bien claro aquí no dice uh, obedezcan a sus jefes y la palabra es claro que obedezca o obedece a las leyes de, de, de los hombres tú estás bajo otra autoridad terrenal también claro que tú tienes un jefe pero desafortunadamente ese jefe de pronto no conoce a Dios o como le digo a mi esposa hay muchos que le evitan y dice ser cristianos que el testimonio deja mucho que decir Entonces, mis hermanos, a veces por hacer más, hacemos menos. Entonces, concéntrate y escucha al Señor. Y sé, ser, sé ese buen líder que inspira a tu equipo, inspira a ese hogar, inspira a esas personas que realmente buscan de la presencia del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso, aquí en Hablando con Jesús Podcast, a través de Cristianos en la Gloria Radio, eh, que nos escuchan en las diferentes naciones en latinoamérica y también norteamérica europa asia el señor está diciendo realmente eres un líder o un jefe porque yo realmente te estoy enseñando a que seas un líder no te estoy enseñando a que seas un jefe porque jefes los que están obstinados esos soberbios que se creen que lo saben todo los puse ahí pero los tengo que bajar yo subo reyes y bajo reyes y quito reyes mis hermanos de cristianos en la gloria eso es lo que el Señor quiere cada una de nuestras vidas mis hermanos y también regresando en el mismo capítulo el capítulo 13, en el versículo 7, miren lo que nos dice el Señor. acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imita su fe. Y aquí el Señor claramente, cuando comenzamos esta misión, nos estaba dando la diferencia entre un jefe y un líder. Y el Señor nos dice la palabra aquí, acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios. Y yo sé que esos guías fueron líderes, no fueron jefes. No, impo no, no imponían, sino les hablaban lo que el Señor les decía. Y es por eso que mis hermanos de Cristianos en la Gloria de aquí, hablando con Jesús podcast eh, dice este versículo, y considerando el resultado de su conducta, si todo es una conducta mala, si tú ves que muchos le evitan, corre por tu vida o pídele al Señor, Señor, llévame a un lugar donde realmente mi alma sea salva. En el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso el Señor, mis hermanos, quiere líderes. Hoy muchos quieren fama. Hoy muchos quieren púlpito. pero sus hogares están vueltos. no se sabe quién es el perro y el gato, mis hermanos que sean Señor gloria, entonces mis hermanos, aquí el Señor es claro, imita su fe, esto me hace recordar y yo lo, compart lo he compartido varias veces, cuando comencé a los caminos del Señor y cuando comencé a predicar, yo predicaba sobre el amor, sobre la vida, sobre el hogar, pero en mi casa era todo un... Yo no sé quién era, si yo era el perro o el gato, o mi esposa era el, el, el, el, el perro o, o yo el gato, no, no se sabía. Y era una hipócrita. Gloria a Dios, el Señor ha, trans, ha transformado nuestras vidas. Esto no nos quita autoridad, pero el Señor tuvo que, de pronto, nosotros tuvimos que pasar eso para poder hablarle a otros hogares. Para poderle hablar a familias Esposos, esposas Que están en, en, en conflicto Vivimos una nación, mis hermanos En la gloria, que está lleno de jefes Te lo digo en Colombia, eh, de aquí en Colombia No vemos líderes Aquellos que quieren ser eh, Esos pocos líderes, los matan Aquellos que quieren ser líderes Realmente no los dejan porque tienen temor que van a aspirar a hacer un cambio, y no quieren, y no, no quieren en cambio, sino quieren mantenerse ahí, en esa autoridad, y comienzan con sus filosofías humanas, sabiduría humana, pero no tienen la sabiduría de Dios. Y es por eso que el Señor nos está diciendo en esta misión, en aquí hablando con Jesús, de, li, de, de jefe a líder. Eres una obstinada, eres, eres un eres ostinado, eres soberbia, eres soberbia. Y si lo eres, mi hermana de cristianos en la gloria de aquí, en hablando con Jesús, podcast, mucho cuidado. Porque esa soberbia, esa arrogancia, esa obstinación, esa prepotencia, no te va a llevar a ningún lado. ¿Te va a llevar a una vida eterna? Claro que sí, pero en el lago de fuego. ¿Tú quieres eso? Yo quiero que no, ¿cierto? Nadie quiere eso. Algunos no les importa Pero uno se encarga de las buenas nuevas De reino de los cielos Y ya es decisión de cada persona, mis hermanos Uno cumple Ya es decisión de cada persona Esto este es el libre albedrío Y no voy a cansar de repetirlo Y hablarlo En el nombre poderoso de Jesucristo Eres santo, maravilloso Señor Te amamos, una hermosa palabra que nos estás dando hoy en día mis hermanos, queremos líderes, no jefes es lo que hay hoy en día jefes que quieren fama, que quieren púlpito que quieren llenarse de plata, que quieren mejor dicho eh, exprimir esas ovejas y en el nivel, eh, y en la parte hogar están destruidas porque vemos hoy que los que las familias es, Aparentan una cosa en la iglesia, y en los hogares son otra, y en el trabajo son otros. El Señor no quiere eso. El Señor realmente quiere una iglesia, una iglesia que esté comprometida, que, que tenga un liderazgo, algo positivo, no negativo, mis hermanos de Cristianos, en la gloria. Y por eso le damos la gloria y la honra al Señor. Porque cada día nos enseña, cada día hace es cierto. Eh, que a veces tenemos frío, calor Pero el Señor está ahí, volteándonos como ese alfarero Que tenemos grietas que, que, que Él necesita procesar muchas cosas en nuestras vidas Claro que sí ¿Qué será? ¿Tu mal genio? ¿Tu forma de responder? ¿Tu forma de justificar todo? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé Cada uno conoce Qué es lo que necesita ser probado o arreglado en el nombre del poderoso Jesucristo. Qué hermosa palabra nos está dando el Señor. Y una vez más, voy a volver a repetirte como comenzamos con Hebreos en el capítulo 13, versículo 17: obedezcan a sus líderes y sometanse a ellos, porque ellos están velando por sus almas. Aquí no está diciendo un grupo de personas están siendo líderes orando por ti, como una vez oraron por nosotros para que nosotros siguiéramos dando esa buena nueva del reino de rey en los cielos. Y es lo que estamos orando también por otras almas, para que también sigan, si Cristo no ha venido, para que sigan proclamando la buena nueva del reino de rey en los cielos, para que no únicamente digan que somos, somos, soy cristiano, soy cristiano, no, que su actitud, su comportamiento, su forma de ser muestre realmente que es un líder, no un jefe. En el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, precioso eres, como quienes... Han de dar cuenta que lo que hagan con alegría y no con gemidos. Que lo que hagan, lo hagan con alegría, con, con ese amor en Cristo Jesús. No gritando ahí, no sé qué, no sé cuánto y salen de la termina la iglesia. Eh, terminan estando en la iglesia y llegan, y mejor dicho, parece metrallitas diciendo todas las palabras, todas palabras que no se pueden decir y ya no debemos decirlas o en el hogar o los hogares es la primera vez que nos escuchas o nos ves bienvenido no es una casualidad que nos estés viendo es un gran propósito porque el Señor le está diciendo yo quiero de ti un que tengas un liderazgo no que seas un jefe más lo no que tengas una propotencia no que tengas un orgullo. El Señor realmente quiere adoradores y tales adoradores busca que le adoren. Tú eres un adorador y una adoradora y tú dirás, claro que sí, entonces dejas arrogancia. Porque tú eres una estás siendo una jefa o un jefe. No seas una vez más soberbio, no seas obstinado. Tú no siempre tienes la razón esa obstinación te está llevando a no escucharme a que no te puedo utilizar como ese gran instrumento tendré que procesarte más y pasarte más y más hasta que entiendas entonces el Señor mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente querido televidente que nos ven nos escuchan siempre dándole la gloria al Señor recordando que nos aquellos que, ellos que que nos ven, nos escuchan en vivo todos los domingos a las 7 de la mañana hora Bogotá, Colombia dándole la gloria al Señor que nos permite dar esta buena nueva de Reino a los Cielos ¿Qué eres, un jefe un líder si te acabas de sintonizar te invitamos a que escuches la parte que, nos, eh, que no escuchaste o que no viste y, y comparte la buena nueva de Reino a los Cielos Puedes ir a, nuestra, a la página de Facebook, a la página de YouTube, Cristianos en la Gloria, y puedes ver la emisión. En el nombre poderoso de su nombre. El Señor también nos lleva a un salmo en la nueva versión internacional, mis hermanos. Este salmo que nos dice, el Señor está cerca de, le, de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. Y para invocar al Señor, de lo que los invocan de verdad, debe haber alguien que inspire, alguien que quiera acercarse, alguien que quiera comprometerse, alguien que realmente no sea obstinado, arrogante, alguien que realmente quiere que, eh, realmente que, diga, decir Señor, eme aquí. Pon ese carbón en mis labios, límpiame Señor, transformame Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es lo que quiere el Señor, pero mucha gente no quiere. Y la misma palabra lo dice, y cuando lo digo y lo veo, es pues una realidad que no podemos, eh, no podemos uh, evitar lo que, lo que dice la palabra, que el amor de muchos se va a enfriar. Y le pedimos al Señor que no seamos de esos, en el nombre poderoso de su nombre. Cada día queremos estar más enamorados, cada día queremos tener más de su, de su santo espíritu. Cada día te pedimos Señor que nos llenes de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. No queremos ser unos jefes Señor, queremos ser unos líderes, Padre amado, realmente que inspiremos a nuestros familiares, que inspiremos a nuestros compañeros de trabajo, jefes Señor. A esas personas que están alrededor de nosotros, que nos inspiremos Señor, que los escuchemos que, y que nos escuchen para que ellos realmente eh, sean tocados Señor, porque nosotros únicamente vamos a hacer es, somos esos instrumentos Padre Amado, únicamente somos unos instrumentos. Tú te vas a llevar la gloria, tú te vas a llevar la honra y el poder, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a que realmente comiences a llenarte de su presencia, a que realmente comiences a llenarte de ese Dios vivo y de poder, en el nombre poderoso Jes eh, de Jesucristo. A que realmente, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu, eh, te llenes de su Santo Espíritu. Que ese templo, que es tu cuerpo, sea limpio. De toda cosa, de toda amargura, de toda cosa que, como nos dice el Señor al comienzo, que el líder es el que aprende de los errores. Y yo sé que cada uno hemos aprendido de los errores. Ya lo que hicimos en el pasado, ya no lo hacemos hoy en día. No, ya no lo hacemos. Y hay ese temor. No, no, no, no, no, no, no. Yo no hago no, no parte de eso. Perdón. Te podrán decir aburrida, fanático, religioso Lo siento, no es parte de mi vida Si ellos lo quieren hacer, es, cada, es de ellos Pero realmente, personalmente, yo quiero irme con el Señor Quiero estar en una vida eterna Aquí no es de venir dar un show Sino aquí es de venir dar las buenas nuevas reino a los cielos Y realmente que la gente aprenda a que de necesitan de buscar de, de, de ese Dios vivo y de poder Y que tengan esas ganas de ser ese líder De inspirar una vez más De, de que realmente puedan eh, Que ese líder pueda alimentar el espíritu de ese equipo De esas personas De decir, no, tú puedes Si pudiste dejar, digamos, eh, el alcohol el cigarrillo, las drogas Yo sé que, tú, yo sé que en el nombre poderoso de Jesucristo El Señor va a hacer una obra sobrenatural en tu vida La prostitución, la masturbación En el nombre poderoso de Jesucristo Tú, tú mejor dicho eh, Dios está tomando el control de tu vida en este momento Claro que oramos por ti, claro que sí El, el Señor va, está haciendo la obra ¿Qué haces Para hacer ese, tener ese liderazgo en tu hogar Para tener ese liderazgo Si dice el Señor te dio un cargo en una empresa O con esas personas que tienen alrededor tuyo O te gusta ser esa, esa persona Obstinada que únicamente quiere que, lo, que es todo lo que tú digas Y ya Si es así Mi, mi hermana, mi hermana pues Te tengo una noticia Estás equivocado o equivocado Así no trabaja la cosa. Como trabaja todo es bajo la voluntad de nuestro Dios vivo de poder. A través de ese Dios vivo de poder, bajo su voluntad y pidiendo su sabiduría, es como ese líder va a trabajar. Pero si tú eres ese jefe que quiere ser obstinado, arrogante, soberbio, prepotente, te lo digo De pronto al comienzo voy a salir bien Pero con, en el camino Todo va a ser diferente Van a haber Van a haber cosas que Te van a decir no, no puedo más Pero cuando, tú, cuando entregamos esas cargas Cuando entregamos esa ansiedad Cuando entregamos esos problemas Señor, toma el control de mi vida Padre Celestial Ayúdame a ser ese gran líder Ayúdame a ser Padre Celestial esa persona que realmente que tú quieras que, que yo sea, Señor. Ayúdame realmente a ir al, a, a esos lugares que, yo, que tú quieres que yo vaya, Señor. Ayúdame realmente, Señor, a ser transformado, Señor, para que yo pueda inspirar a otras personas. Porque si yo pude, otras personas van a poder. Como lo he visto en otras personas, por eso eh, tú me has mostrado que esas personas pudieron. Yo también voy a poder, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que, me entra, que nos entra desánimo, que nos entran cosas que no podemos Claro que podemos, porque el Señor ya pagó el precio Él es el líder del líderes, él, él es el ejemplo de ejemplos, mi hermano Tanto que ejemplo como Jesucristo, no lo hay Eh, eh, lo seguían las masas, algún, muchos por interés, pa que, pero aquellos pocos fueron impactados porque él inspiró a su equipo de, de 12 aunque lo traicionó uno, pero él no dijo: No, aquí acabó todo. No, sigo, sigo inspirando más. Te pueden negar. Te pueden decir lo que tú, lo que, lo que ellos quieran. Pero te digo una cosa: cuando eres el líder, tienes un respaldo grande y poderoso, porque él va al frente tuyo. Nada te va a poder tocar. Nada. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gálatas 6:1. Mira con lo que nos dice, hermanos. Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restáuralo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado pero repito, hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales y yo sé que hay muchos líderes que nos están escuchando, no jefes esos líderes son los espirituales esos adoradores en espíritu y en verdad que están comprometidos que están orando por los otros, y es por eso que el Señor en este versículo sigue diciendo en Gálatas restaurarlo restar, restar, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas sentado, seas compasivo, no porque cayó, uy, cayó el hermano, cayó el no ayudemos, oremos. O si no, aquella persona que no conoce de Dios eh, Si, dile eh, Las puertas De mi corazón está abierta Si quieres hablar Si quieres eh, llorar Hay gente, pero No, no es que mucha gente me dice que no no puedo. Claro que puedes llorar, llora Desahógate, suéltalo Soltar las cosas es bueno Pero mucho cuidado con quién lo haces esa persona, como lo dice aquí en Galatas, necesita ser una persona madura. Madura porque somos espirituales. Y cuando tú eres espiritual, realmente eres una persona madura. Una persona que va a juzgar. A criticar. Se va todo enfriamiento espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comienzas a tocar los corazones, comienzas a tocar estas vidas, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te pido por estas madres que están pidiendo, por estos, por estos pequeños, Señor, por, eh, por sus esposos, por sus esposos que piden, por sus esposas, por sus hijos, por sus hijas, Señor. Cuida su entrar y su salir en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Queremos bastantes líderes, Padre Santo, porque somos nación santa, Señor, Padre Celestial. Real sacerdocio, Padre Amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Estamos aquí en esta en este en esta nación de avivamiento, Padre amado. En esta nación, Padre Celestial, que todo lugar donde vayamos, Señor, que la planta de nuestros pies, Señor. Llegue esa, ese avivamiento, o sea, que toque a esas personas, Señor, Padre celestial, a través de ese roce, Padre. Con, cuando vamos en medio de transporte, ese roce, esas personas están siendo liberadas. Tú vas a hacer la obra, Padre amado. Nosotros somos unos, únicamente un perro más, otro más, Señor, que tú vas a actualizar. Aquellas personas que nos dan la mano y no te conocen, Señor, a través de esa mano, Señor, va a haber una liberación, va a haber cómo va, uh, va a pasar uh, algo espiritual, Señor, a esas personas. Y tú vas a comenzar a hacer el proceso Como lo has hecho con nosotros, amado Señor Porque somos líderes espirituales Amado Padre Celestial Que queremos y anhelamos Padre Celestial Que haya más almas en el rey, para el reino de los cielos Señor Van a haber Algunos que no lo creen creer Y lo van a tomar a mal. Pero sabemos Señor Que con tu presencia Con tu presencia Vamos a marcar la diferencia Colombia es de Cristo Latinoamérica es de Cristo El mundo es de Cristo Israel es tuyo Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Tú Yo sé Señor que Todos a tu momento Todo a su tiempo para el celestial Vienen cosas, cosas buenas, Señor. Vienen puertas abiertas para cada uno de nosotros. Porque estamos aprendiendo, Señor, a inspirar a otros. A que ellos también vean en nosotros que únicamente no decimos que somos cristianos. Que, que decimos que realmente nuestra actitud, nuestra forma de comportar, de hablar, dice, Él tiene paz, él tiene, ella tiene tranquilidad, ella, ella, ella siempre sonríe, Él siempre sonríe. Eh, Veo que no hay cargas, pero muchas veces las tenemos Pero el Señor nos mueve eh, a través de, de, de nuestras caras, de nuestros rostros eh, eh, Su misericordia, su gracia muestra como que aquí, Ahí está mi presencia Ahí hay tranquilidad porque ellos han entregado esas cargas Han entregado esas ansiedades Han entregado esos problemas en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo y es cuando dejamos sobrar al Señor en nuestras vidas. En el nombre de poderoso Jesús. Santo eres, poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Eh, el Señor es maravilloso, mis hermanos. El Señor es grande, maravilloso. Y mira que el Señor nos da unos puntos de un liderazgo. La forma en que la uh, de, de un jefe y de un líder y la forma en que eh, nos da un punto, que la forma en que... La que impone autoridad Recordemos que ese jefe Es el que Imponente El líder es como es el, Dice pero también va a ayudar Otro punto que nos uh, Nos da el Señor la, la forma que influye Nos recuerda que nosotros A través del Señor Jesucristo Que nos ha enseñado influimos Como el Señor Jesucristo influyó en nuestras vidas Ha influido a través de su Santo Espíritu Para que lleguemos al Padre y nuestra actitud, nuestro comportamiento también va a llegar a su punto. Su relación entre los logros y los problemas, mis hermanos cristianos en la gloria. Eh, muchas veces en los jefes hay mucho egoísmo uh, versus la mutualidad. Hay muchos jefes que tienen la envidia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos de cristianos en la gloria. Entonces es lo que quiere el Señor, que realmente... Entendamos que realmente seamos diferentes en el nombre poderoso de es su nombre, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Eres eres grande, eres poderoso, Señor. Mi alma te alaba. Otro punto es el clima laboral generado. Ese clima laboral, cuando yo hablo de ese clima laboral, lo quiero me refiero no únicamente en el trabajo, sino en el hogar. Como ese líder que eres. ¿Qué, qué estás haciendo para que tu familia realmente llegue a Cristo y cada día esté más llena de su presencia. Hay cosas que no les va a gustar, pero el Señor a través de ti está haciendo esta transformación. Otro punto que nos pone eh, el Señor es esa manera de solucionar los problemas. ¿Cómo lo solucionas el líder? ¿Cómo lo solucionas el jefe? ¿Cómo lo ilusiona, mis hermanos? ¿La forma de, de trabajar? ¿Son prepotentes? ¿Son ostenados? ¿O es el líder que dice, voy a escuchar porque yo creo que mis empleados o mi familia o si hacemos una reunión familiar van a dar una opinión, pero todo basado en Cristo Jesús, que vamos a orar y vamos a pedir que, que si esta decisión es la correcta? En el nombre poderoso de Jesucristo la visión de, de ese equipo y los proyectos cómo es esa visión de ese jefe que se sabe que de pronto pueda salir pero no puede salir pero es salir una vez más y perdona que sea repetitivo va a decir me gusta tu, me gusta tu idea y la, y la tuya también y la tuya también y la tuya también me encanta vamos a reunirlas todas y vamos a hacer una solución grande y poderosa vamos a crecer como equipo, en tu hogar también con tu esposa, vamos a hacer esto, vamos a ahorrar, vamos a hacer, vamos a conseguir, y vamos a pedirle al Señor que nos dé la dirección que hacer en el nombre del poderoso de Jesucristo y, y ese desarrollo personal, ese desarrollo personal en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de que cómo, cómo vas con la lectura, que cada vez que cuando tú te llenas de la presencia de Dios, lees la palabra de Dios. Te lo digo que vas a comenzar a ser ese líder cada día más y vas a tener esa sed, esa hambre de ser ese líder, no un jefe, no alguien del mundo. No lo despreciamos, sino no queremos volver atrás, sino queremos hacer que nos lleves a donde tú quieras que nosotros vayamos, en el nombre de Jesucristo. Isaías 1:23 nos dice que es lo que es un jefe, tus gobernadores son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras la, las uh, dádivas. No defiende al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Eso es un jefe. Únicamente se preocupan por sus intereses. Únicamente se, eh, se preocupan por sus beneficios, como lo que dice aquí. Sus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Y es lo que vemos en la mayoría de gobiernos hoy en día los pocos que quieren hacer algo no los dejan pero pedimos en el nombre poderoso Jesucristo Señor que sabemos cuál es el, el mejor gobernador y que va a venir y no va a haber corrupción y vamos a estar tranquilos y va a gobernar por toda una vida nuestras vidas y damos la gloria y la honra al poder al Señor santo eres poderoso eres Señor mi alma te alaba y te glorifica padre amado una misión maravillosa una misión que eh, yo creo que ni te la esperabas tú. Tú pensabas que ser jefe era chévere. Tenía una posición, claro que es, es bonito, pero hay una responsabilidad. Una responsabilidad que necesitas inspirar. Cuando te digan jefe, no, no soy un jefe, soy un líder que escucho, que me escuchan y que inspiro a que mi equipo sea mejor, a que mi hogar sea mejor. Aquí me pregunten, ¿qué haces tú en tu hogar para que haya, yo sé que hay momentos altos y, baj, altos y bajos, pero ¿qué hace para que haya armonía? Que tenemos a Cristo Jesús, que Él es nuestro gobernador, que Él es nuestro fundamento y que nos inspira a que cada día seamos mejores, a que tengamos un temor, a que tengamos realmente una búsqueda para llegar al Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Él es hermoso, maravilloso, mi hermano, maravilloso, que es un líder. Viene aquí, en el Evangelio de San Mateo, el Señor nos lleva, en el capítulo 20, versículo 28, el Señor nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser, para ser, ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Más claro mejor dicho, aquí dice todo yo creo que con, esta, con, con este versículo terminaríamos nos, el Señor nos envió ¿para qué? como líderes no vinimos a que nos sirvan sino a servir a que tratemos como la regla de oro tratar a los demás como queramos que nos traten algún día llegaremos a viejos si es la voluntad del Señor y si es la voluntad del Señor si llegamos a ser viejos Vamos a recordar que a esas personas adultas mayores o a esas personas que estuvieron alrededor de nosotros las tratamos bien, nos van a tratar bien. Y es lo que quiere el Señor con tu vida. Y esa es la regla de oro. Si tú les dices la regla de oro a un cristiano, es de realmente que, que está en, en el espíritu, como nos habla uh, en Gálatas, que si realmente somos espirituales. Te va a decir, o le dices, esta es mi arregladora, entonces te van a decir, tú eres cristiano, ¿cierto? Sí. Porque he aprendido, como el Señor Jesucristo me, tra me ha tratado, así necesito tratar a los demás, amarlos, quererlos. Hay veces que nosotros seres humanos no nos soportamos, pero necesitamos amarlos, orar por ellos, quererlos. Y eso es un líder, el ejemplo de ejemplos de Juan. Él nos dejó escrito, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como Él vino a dar su vida por nosotros, Él nos, nos enseñó, nos está enseñando a través de su Santo Espíritu que nosotros debemos de qué, también dar la vida por otros, que nuestro, nuestro cambio, nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas debe ser diferente, mis hermanos de Cristo en Gloria. Es hermoso hablar de esta palabra. Cada día me gozo más y cada día le pido al Señor: Señor, quiero ser transformado. Quiero ser, eh, marcar la diferencia, Señor. No quiero ser uno más del montón, Señor. Porque hay mucho del montón, Señor. Soy un perro más. Tú eres el pastor. Yo soy uno que tú dices qué hacer o qué no hacer. Tú dices, prende la cámara, apaga la cámara, transmite por la radio, ayuda a estas personas, lleva las ayuda. Como nos sorprendió en diciembre, ese pasado diciembre, 2022, a través de la Fundación Mundi Paz. No lo esperábamos, pero el Señor bendijo a 50 familias, 50 niños. Y yo, gloria a Dios, Señor, ese eres tú. Porque nos estás enseñando a ser líderes, Señor. Y es lo que quiere el Señor en cada una de nuestras vidas: que seamos líderes, que no seamos jefes. Oh Santo eres, poderoso eres, Señor. Las cualidades de un liderazgo en la Biblia, mira lo que nos dice las cualidades de un liderazgo en el nombre poderoso de Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, lo que nos dice de las cualidades de un liderazgo. Las cualidades de un liderazgo nos dice: Escoged de, de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes, como vuestros líderes. Entonces, cuando tú, eres, tú tienes un liderazgo bueno y tú tienes que pedirle al Señor esa sabiduría, ese, ese discernimiento Señor, esa, por eso digo, tener siempre esa, esa, eh, esa oración, esa comunión con el Señor. Señor, vamos a, pues, a, vamos a poner tal persona, hay elecciones, danos la sabiduría, Señor, te pedimos la sabiduría que viene de lo alto, Padre Celestial, y ayúdanos a escoger la persona correcta pero la gente no lo hace escoge jefes igual de líderes entonces mis hermanos de cristianos en la gloria y cuando la gente escoge jefes y no busca líderes personas que realmente inspiran que ayudan a otros hay un problema acá, mis hermanos. ¿Qué es un mal liderazgo? Un mal liderazgo en el Salmo 35, 10, mira lo que nos dice. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú que librarás al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, el afligido y el necesitado de aquel que lo despoja. Las malas decisiones De escoger jefes Y no líderes Por eso del jefe al líder ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Un jefe o un líder? Decisión tuya Pero el Señor Quiere un liderazgo Como lo hizo con, con su Hijo Jesucristo Y en el, en el Evangelio una vez más De San Mateo 28, 20, 8 2028 nos dice que su hijo vino a, ser, a, a, a servir a que servir o ¿no? a que le sirvan. Él pudo venir, diga, hágame esto, eh, tanto, él tiene el él tiene el poder, tiene todo. Pero dijo, no, y él dio el ejemplo. Le lavó los pies a sus, a sus discípulos. Eso este es un líder. Pero hoy vemos jefes no lavemos los pies. Límpiame mi plato Recójame mi plato Volvemos a la gente En un centro comercial Recoja el plato porque tú Para eso te pagan Para que recojas platos No Hermano, tú no viniste a hacer eso Recoge tu plato Limpia Pero es el trabajo de, Yo sé que es el trabajo de ellas Pero ayuda Ahí el Señor está viendo humildad y un liderazgo De que tú inspiras Que otras personas te vean Y hagan lo mismo que tú haces De recoger tu platico Llevarlo a la basura Y ya En el nombre Poderoso Jesucristo Ya vamos terminando esta misión Mis hermanos De aquí hablando con Jesús Podcast El liderazgo de servicio Mateo 23, El Evangelio de Mateo 23, versículo 11 Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor Terminamos con este versículo El mayor de vosotros será vuestro servidor Venimos a servir No a que nos sirvan No a querernos a soberbios No venimos a realmente no venimos a que seamos arrogantes no venimos a que seamos uh, prepotentes no venimos a que seamos ostinados eso es la mayoría de jefes. eso es la mayoría de gobernantes que tenemos hoy en día se echan palo pero bien duro porque cada uno cree que tiene la razón. Y eso es algo que, bueno, seguir orando por sus gobernantes. En el nombre del poder de Jesucristo. Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gloria y honra y poder, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que tú seas operando en sus vidas, amado Señor. Que ellos, cada uno de ellos, Señor, sea inspiración, que sean líderes, Señor. Porque aquí el líder es el, que, es el que influye en el comportamiento de otras personas, Señor, para generar un resultado positivo. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que desde hoy vamos a declarar, Señor, que en esta semana y el resto del año, Señor, vamos a, a, a influir a otras personas a que tengan caracteres positivos, Señor. No queremos ser jefes, Señor. Queremos que la persona... Que, que seamos esos líderes que dirige e inspira a otras personas a, a seguirte, Señor. A esas personas que realmente, eh, que, que de cada error que están haciendo, Señor, que vayan aprendiendo, Señor. Que no busquemos culpables, Padre Celestial. Que como líderes, Señor, alimentemos al espíritu de otras personas, Señor. A que vean nuestro ejemplo, Señor. A que como te imitamos a ti, ellos vean, Padre Celestial. Que, como decía Pablo, si no pueden imitarte a ti, Señor, mírame a mí, Padre amado. Eh, mis hermanos pero muchas veces nos queda muy difícil amado Padre Celestial pero te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Señor que cada día realmente seamos esos grandes líderes que ese líder que cada, que cada uno tenemos Señor eh, podamos uh, podemos mejorar que cada día ¿no? podamos escuchar Señor a nuestros familiares, a nuestros compañeros a nuestras personas que tú pones alrededor de nosotros Señor Padre amado, que cada día nos enseñes, Señor, a entender tu palabra, amado Padre Celestial, que cada día, amado Padre Celestial, te damos como líderes gracias, Señor, porque hemos venido aquí a, a servir a, a, y no a ser servidos, para Celestial, hemos venido, para Celestial, porque tú eres el ejemplo de ejemplo, Señor, como Padre Celestial, tú eres el ejemplo de ejemplo, Señor, que tú has venido a... a a ser, a, viniste a servir, Padre Celestial, y a rescatar a muchos, amado Padre, amado, Padre Celestial, Padre la gloria, no queremos tener un mal liderazgo, Padre, amado, queremos, Padre Celestial, a que tú nos dé la sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gloria y honra, amado Padre Celestial, Padre, amado para la gloria, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, amado Rey, por las bendiciones que tú nos das, Señor, y no nos damos cuenta, Señor, lo bendecidos que somos, que somos Padre Celestial, hay muchos que no tienen lo que nosotros tenemos, amado Señor, el lujo de poder tener un techo, el lujo de poder alimentarnos tres veces al día, amado Padre Celestial, el lujo para celestial de tener cosas, amado Señor, y a pesar de eso nos quejamos, Señor, perdónanos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra, amado Padre Celestial, te pedimos por todas esas personas que están pidiendo por su nación, amado Señor, por todas esas personas que están pidiendo para el celestial que tengan un mejor liderazgo, Señor, no únicamente en esas empresas, Señor, en en sus casas, Señor, en sus comunidades, amado Padre Celestial, en, en las naciones, en Colombia, te pedimos por este gobierno, amado Padre Celestial, tú seas tomando el control de nuestras vías en el nombre de Jesús, amado Rey, amado Señor, poderoso Señor, te damos gloria y honra y poder, amado Señor, y yo sé que esta oración ha sido, ha sido escuchada, amado Padre, amado, pocas vidas le al vida, licea, liberando, Señor, una vez más, Señor, esa sanación, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. No queremos ser rebeldes, Señor, y no queremos ser compañeros de ladrones, amado Señor. No queremos ser sobornadores y Padre Celestial, y, pa y te lo pedimos, Señor. No queremos defender, eh, queremos defender al huérfano, queremos para ayudar a la viuda, Señor. ayudar para aquellas personas que realmente lo, lo necesitan. Te pedimos por esas personas que están en las cárceles, esos hombres, esas mujeres. Esos jóvenes, Señor, te pedimos por los niños que están en esos orfanatos, Señor. Te pedimos por las familias, Señor, y que tú seas llegando a cada hogar en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te damos gloria y honra y poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y un poderoso amén. Y Padre Celestial, gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Cristianos en la Gloria Radio. También por Facebook y YouTube. Gracias, Señor, porque... Tú permites que cada día crezcamos más, Señor. Nos escuchen por la aplicación de iOS, también por el Play Store. Pueden bajar la aplicación de Creceros en la Gloria. Y Señor, que se llenen de ti y que tú seas haciendo la obra en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Y mi hermano, mi hermana, yo sé que ha hacía uh, tiempo que... El Señor quiere hablar esta palabra. Así ha, ha sido tocada, es tocado. Y bueno, vamos a ser esos grandes líderes, a mejorar lo que estamos fallando. Y siempre dándole la gloria, la honra al Señor. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.